A por ti vengo Eso, eso, huye, huye, huye O oh, inténtalo <risa> Ha disparado a mi hombre bronceado No me lo creo Vaya, gracias. ¿Pero horizontal para dragón también, bien, o no? sí, no, eh, nada mala. Le doy a uno de esos en la cabeza con esto. me doy eh lo siento Ay. no le da dos vaya De aquí Snap Vale Oh Se acabó el juego El regalado de Chessy se ve Oh, lo veo Oh vaya, me han cortado el rollo Oh, uh, un ranger finger Se lo ponga el grizzly por el postureo, claro eh. ¡Uh! pobrecito Vale, ahí va otro Uh, mi amigo, ¿cómo ha visto la luz? Me encanta meter esos tiros con el Ridley. Me encanta. Me encanta. Me quedan dos. En este servidor está puesto que el, el sniper mate todos no hechos, ¿no? Porque entonces no entendería me carga todo el mundo de un tiro en la cabeza cuando la ropa se guarda y además eh, se te guarda el helmet así que imagino que estará puesto veo a otro eso va con casco ¿eh? voy a salir ya por aquí Pago esto ah. Vaya Me maté va Ahora un Timber para mí GG me ha dicho así decir. GG pero Lo ha hecho muy bien, eh, el chaval Oh, pero tiene balas de grizzly Me refiero el grizzly, tío es que es más rápido tío. Si fallo, por lo menos Tengo más velocidad de reacción Aunque es que el timber Uf, Venga, una última timber, venga además que tiene, tiene el esto, tío. He intentado hacerme la misma, pero, bro, he sido más rápido. Hola, hmm. te veo. Me ha dado de la zorra, eh. Le he visto. El arma Y te la llevaste. GG. Vaya partidita más... ¿Sniper no?